que aman su tierra hayan abandonado nuestras fronteras que además tengamos dentro de nuestras fronteras miles y miles de españoles que buscan un empleo y que no lo consiguen y en cambio tengamos que aceptar como un mantra que lo que hay que hacer es abrir las fronteras para que entre todo el mundo todo el mundo porque dicen que falta mano de obra o que hay que pagar nuestras pensiones pero qué absurdo qué ridículo qué cosas sin sentido Habrá que apoyar primero a los españoles, digo yo. Quieren que aceptemos que nuestros agricultores tienen que ver caer el fruto de tantas generaciones de trabajo en el campo, que tienen que ver arruinadas sus cosechas, porque no las pueden vender porque tenemos el mercado inundado de productos sin ningún control fitosanitario, con una producción en origen sin la menor tasa aceptable en cuanto a niveles de retribución laboral de condiciones laborales tenemos que aceptar esa competencia desleal de productos que invaden nuestro mercado y tenemos que callarnos porque lo dice la Unión Europea y tenemos que aceptar callados que la Unión Europea nos diga que unos individuos que han dado un golpe de estado en España puedan ser eurodiputados y que no nos los entreguen. Y tenemos que aceptar que los políticos sigan controlando la justicia. Esto lo han venido haciendo durante 40 años. Y poco a poco nos han ido adormeciendo. Poco a poco hemos ido aceptando cuestiones que hace 10, 15 o 20 años, 30 años, hubieran significado España entera en la calle. Parece que ya las hemos ido asumiendo... Como normales, pero como suele ocurrir tantas veces en la historia, hay un momento en el que algo hace que se encienda una llama, una espita, y esa espita empieza a propagarse a una velocidad tremenda, como ocurrió con los franceses en la guerra de la independencia. Algo hizo que estallara en móstoles o en las puertas del frente al Palacio de Oriente. Algo hizo que la rebeldía de un pueblo se pusiera de pie y dijera hasta aquí hemos llegado, se acabó. Y eso es contagioso, porque cada vez más gente, cada vez más españoles estamos diciendo basta, esto se ha acabado. Pero no solo lo decimos, sino que nos hemos puesto manos a la obra para sacarles de las instituciones, para sustituirlos democráticamente.